Allá usted, pero a nadie le traicionan en la cara de uno. Digo, por eso se llama traición. A, a mí no me consta, pero si está llorando todas las noches frente a la imagen de las almas y evita cualquier acercamiento... Desde el carnaval, me dijo, ¿no? Creo que todo está claro. Bueno, después de todo, lavando lo mismo que No vaya a cometer la estupidez de, por querer lavar su honor, cometa un crimen horrible. Y luego suicidarse, o ser fusilado, o terminar en el panóptico.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 Acabo de acordarme que me estoy olvidando de acordarme de algo ¿Cómo dice? Lo que le dije ¿A usted no se le olvida nunca acordarse de recordar algo que olvidó? Ya va a empezar la misa Ya le alcanzo ¡Venga! ¡Se enfrían las humitas! Gracias. Perdón. Usted está extraño. ¿Qué le pasa? Algo le pasa al perro. En serio. Ay, Dios mío. Ay, Dios. Dios no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 ¿Por qué? Pensé que me era infiel ¿Pero yo qué motivos le he dado? A veces salía sin yo saber a dónde ¡Pero me iba a misa, a San Roque! Y ya no se acostaba conmigo a la hora como siempre Y por eso ya nunca... Mi corazón está con usted en lo terrenal Pero mi alma... Está con la Virgen en el cielo Y con los fieles difuntos y son ellos los que me acaban de salvar la vida. No sé qué pasó por mi cabeza.